¿Cómo están? Buen día para, para ustedes. Un saludo bueno, muy afectuoso y muy grande desde aquí, desde Mendoza. ¿Cómo están? Bien, nosotros acá con calor. Nosotros no sé... con... Ah, para que tenemos un pequeño sí, no, retorno. No, ahí, no, tenemos no, un pequeño no, retorno que nos devuelve el sonido fuerte a nosotros. A ver okay. si podemos corregir eso, a ver si si podemos eh, o bajar un poquitito ahí. Leandro, ¿nos ayudas? ¿O eh, nos escuchás directamente por, por el Celup? A ver si lo, te tenemos ahí, Leandro. Leandro. Acá estamos, yo los escucho bien, eh, bueno, como, como decían ustedes, eh, bueno, por acá eh, tuvimos un poquito de tregua al calor, hemos venido de días muy calurosos, pero hoy estamos en los 20 grados, que de todas maneras es bastante cálido, pero con un día nublado, que por ahí nos ha dado una tregua a los días, bueno, muy soleados y muy calurosos que tuvimos eh, días atrás, en el fin de semana sobre todo, con temperaturas que fueron más allá de los 35 grados. Bien, Leandro, contanos, ¿qué tal las cosas en Mendoza? A ver, ¿me escuchó o no escuchó? Leandro, estamos como... lo perdimos a Leandro. Me parece que lo perdimos Leandro. a Leandro. Leandro Caliri, que es de Radio Andina Mendoza. Bueno, estamos... a ver, comunicación telefónica. Eh, sí. Las comunicaciones telefónicas este último tiempo no son no son lo que diríamos hoy, que hay que loco, que ven que suena todo, ¿no? A ver si lo tenemos a Leandro, porque lo perdimos un no, poquito. Leandro, pero... Acá, ¿Me escuchan bien? ¿Me tienen bien? Tenemos ahí un pequeño acople. No sé si nos estás escuchando. Intentá escucharnos solo por el teléfono. Porque estamos. vamos a probar de nuevo. Vamos a llamarlo de nuevo a Leandro. Dale. Porque si nos hace, se nos acopla algo, eh, no sé si hay un retorno ahí. Eh, que por ahí está Viste un poquito que a fuerte. Es pasa cuando hablas por teléfono que te sí. escuchas a vos mismo también. No sí. sé bien por qué es el fenómeno. Después le vamos a preguntar a la fenómeno, gerencia tecnológica. El fenómeno tecnológico. Porque eh, quiero saber cómo está Mendoza. Mendoza claro y San Juanes sí. son provincias que me gustan mucho. Eh, tengo los <risa> números. ¿Qué sale en la matutina? 4.056, ubicación. Sí. Uh, ¿4.056 salió en la matutina? No en la matutina. ¡Ah, la pucha! Sí, la caída, al parecer. Bueno, eh, qué loco, ¿no? Qué no con la caída. A ver si lo jugaste, ojalá que hayas ganado algo, ¿eh? Bueno, vamos a ver si podemos eh, retomar, oh. retornar un cachito. ¡Uy! Nos oh. mandan un desayuno, chicos. Bien ¿Por, qué ¿Por qué me hacen Volvemos eso? me hacen Volvemos a Mendoza, a ver si podemos estar... Yo, lo que pasa es que quien conecta acá está entre Mendoza y San Juan, entonces a veces se nos complica un poco a nosotros claro. también. ¿eh? Eso tenés que entender. Leandro, ¿nos escuchás <risa> bien? Acá estamos, acá estamos. ¿Cómo están está chicos? ¿Me escuchan mejor? Espe ¿Me escuchan bien? Espectacular. Es espectacular. Arfaita, arfaita. Bueno, para todos nosotros que trabajamos en radio sabemos que estas cosas pasan, ¿no? Hasta que enganchar bien la comunicación por ahí puede llevar un tiempito, así que no hay ningún problema. Por favor, querido Leandro. Bueno, bueno acá estábamos León, nosotros ¿verdad? contándote que la temperatura está altísima. ¿Cómo están ustedes ahí en Mendoza? Nosotros tenemos, eh, como les, eh, bueno, les, les había comentado ahí antes de que eh, se entorpeciera la comunicación, que tenemos un día que nos ha presentado una tregua porque tenemos 20 grados que dentro de todo es una temperatura cálida, pero de sí. todas maneras, si lo comparamos con los 35, 38, que hemos tenido el fin de semana, bueno, presenta por lo menos paz para aquellos que prefieren de un tiempo de esta de esta manera. El día está nublado, se esperan tormentas, bueno, como ustedes sabrán, eh, es un flagelo que tiene la provincia de Mendoza para esta época, para la época de eh, fines de, de o segunda quincena de enero y febrero, con las tormentas, que perjudican a las zonas productivas, que perjudican a las zonas que, eh, bueno, tienen gran parte de la producción de, de Mendoza, eh, con la caída de piedra, granizo, las pérdidas que significan para los productores esa, bueno, esos eh, temporales. Sí. Eh, de hecho, a, a, hace no mucho tuvimos la, la visita del Ministro de Economía, Sergio Massa, anunciando un paquete de medidas justamente para ayudar a todos los productores que, bueno, ven damnificada su producción después de estos temporales, pero eh, el día está eh, el día está agradable, se puede respirar, eh, hay un aire que por lo menos, como les decía, nos permite una tregua a los calores muy, pero muy intensos que tuvimos en los días anteriores. Bueno, y muy contentos aquí, por supuesto, con la llegada de turistas, que no son pocos. Hoy estuvimos haciendo un recorrido en la terminal de, de Mendoza, y la verdad que hay muchísimo movimiento, los números oficiales hablan de un 70% de ocupación en la provincia, se espera que llegue más para esta segunda quincena y todavía más para febrero, porque como ustedes sabrán, eh, tenemos la Fiesta Nacional de la Vendimia, uh -huh. con eh, bueno gran cantidad de turistas del interior del, de, del país, de las distintas provincias y también del extranjero, que vienen a visitar la provincia específicamente para ese evento. Así que aquí las autoridades de turismo están muy, pero muy contentas. Sí, acá también hay un par de miembros del equipo que están muy contentos y con ganas de ir. Sí, sí. A la ah, fiesta. perfecto, los, los, los esperamos. Los esperamos con un buen vinito, con una buena picadita, por, por aquí. Eso sí, que, que sea un, una especie de trueque, que traigan algo también característico de, de Tucumán, así podemos compartir entre todos. Sí, Bien. sí, eso no, eso no hay ningún problema, por favor, vamos vamos cargando también nosotros para allá. Pero esta, esta, esta, este festival de la de la Vendimia también tiene esta particularidad de hacer un ciclo antes de que llegue, ¿no? ¿La fecha? Por supuesto. Eh, el mendocino comienza a palpitar la Vendimia desde hace, digamos, mucho tiempo antes de la fiesta central, digamos. Es el epicentro de todo esto que es ...el punto culmine de toda la uh -huh. fiesta... De, ...de toda la época vendimial aquí en la provincia... ...tenemos la, las distintas fiestas di, distritales... Uh -huh. ...es decir, en, las, de, en los distintos departamentos... ...en las distintas localidades... ...de la de la provincia de, de Mendoza... ...para llegar ya al 4 de marzo... ...a lo que es la cereza, del postre, ¿no? ...lo que es la fiesta nacional de la vendimia... ...pero antes, bueno, tenemos todas... ...ya estamos, de hecho, viviendo esa época... ...con todas las vendimias distritales... ...bueno... Este fin de semana habrá distintas fiestas también eh, entre este y el próximo fin de semana en el Este Provincial, que son como grandes festivales donde obviamente que la gastronomía y la tradición son eh, protagonistas a la hora de animar la, la, la fiesta para que eh, todos los turistas que vienen del país y del, y del exterior también lo, lo disfruten. Así que por eso yo les decía que, aunque la ocupación todavía no es la que esperaban, las autoridades de turismo esperaban números por arriba del 80%, seguramente este panorama va a ir cambiando con el transcurrir de los días, con las fiestas distritales y después con lo que va a ser eh, la gran fiesta de la Vendimia el 4 de marzo. Ahí estaremos obviamente con, con este festival que es nacional e internacional y que convoca como marcadas vos eh, a, a toda la Argentina, a, todo la, a nivel internacional, se esperan muchos turistas, aquí en Tucumán tuvimos una quincena de turistas altísima, y se espera mucho más para este mes de enero. Me imagino, Mendoza tiene eso también, que enamora y que, que, que convoca a tantos turistas, ¿no? Eh, sí, sobre todo, a ver, si nos vamos de lo que es la fiesta en sí, uh -huh. lo, lo que es la fiesta de la vendimia en sí, y hablamos eh, específicamente del vino, bueno, obviamente que eh, para, para febrero tenemos un montón de, de actividades, diversas actividades relacionadas al vino. Peatonales del vino, donde las principales arterias de la ciudad de, de Mendoza se cortan se convierten en peatonal para la degustación de distintos tipos de vinos mucha gente concurre a estos eventos y hablar también de la actividad en bodegas obviamente que eh, adecuándose a los bolsillos de, de cada uno hoy por hoy una un día de bodega un día de bodega para bien, tenerlo aquí como turista yo les digo que se van a estar preparando porque como les digo una cosa, les digo otra. Es muy sí. bonita Mendoza, pero tiene la particularidad de ser una provincia cara. Uh -huh. Tiene la particularidad de, de ser una provincia en la cual vamos a tener que invertir seguramente algunos pesos para poder eh, hacer esta, todas esas actividades relacionadas al vino. Aunque eh, si sabemos buscarlas también, podemos adecuarlas al bolsillo. Por ahí, eh, una, un día promedio en una bodega no nos va a bajar de los 15 mil pesos, obviamente, si incluimos almuerzos, eh, degustaciones de vino, eh, quizás bueno, un sunset en horas de la tarde. Bueno, no va a bajar seguramente de los mil pesos, como así también las actividades de montaña. Aquí la, la montaña es protagonista, más allá, sí. por supuesto, del, del vino, las actividades de montaña también lo son. Y uno puede ir adecuándolas a distintos precios. Obviamente que si contratamos un paquete turístico, con guías turísticos encargados de... Bueno, llevarnos a alta montaña, hacernos un recorrido guiado, con toda la información, que lo recomiendo. Al mismo uh -huh. tiempo lo recomiendo porque la verdad, uno, más allá de la experiencia, se lleva mucho conocimiento. Bueno, también tenemos que eh, hablar de paquetes que no van a bajar seguramente de los 10.000 o mil pesos de ahí para arriba, teniendo en cuenta la complejidad y el número de actividades que, que tengan. Pero, eh, como les digo, hay para todos los gustos y para todos los bolsillos en estas vacaciones de, de verano aquí en la provincia de Mendoza. Bien, bien. ¿Te quedaste pensando en la...? Sí, en la, no, el ¿sabes que me quedé sí, Se quedó no, se hizo, Me quedé la... pensando en que no le caigan las piedras, sí. ya sabes, ¿no? ¿A quién? Y en los viñedos, que ah, no, no caigan no, las piedras no, en los viñedos, por no, Dios no, del por Cielo, favor. eso me quedé pensando. Bueno, mira, no. como esa, esa preocupación que, que tenés, Eva, es la que tienen aquí los productores de claro. una época. Muy linda, es una época muy hermosa en Mendoza porque se ve todo el color turístico, el color de, de todas estas fiestas de la vendimia que estamos mencionando, pero al mismo tiempo es una época en la cual estamos en alerta. De hecho, todas estas últimas semanas han sido de han tenido la particularidad de tener alertas meteorológicas uh -huh. por el tema de tormentas, temporales, y obviamente que los productores bueno tienen toda una eh, eh, suerte de, de, de tecnologías para paliar la situación, mallas antigranizo, la, las bombas antigranizo, pero muchas veces no son suficientes y, la, y las producciones se ven afectadas. Claro. Pero es esta preocupación que vos expresas, créeme que es la de muchos, y en realidad en la totalidad de los productores sí. aquí en la, en la de la provincia. Totalmente. Y mm. Leandro, lo bueno es que eh, Mendoza también tiene esto de doble temporada, ¿no? Porque sabemos que hay muchísimos turistas que viajan en invierno. Eh, sí, total. A Las Leñas, sí. por ejemplo. Sí. Eh, y bueno, también tienen todo ese turismo de verano, así que está bueno ser una de las provincias que tienen doble turismo, ¿no? Doble temporada. Bueno, de hecho, para contar la, la contraparte también, eh, están algo preocupados desde la zona de hoteleros, aquí desde las asociaciones de hoteleros y hoteleras en la provincia de Mendoza, porque dicen que la ocupación en hoteles no es tan buena, eh, que no no, no está eh, al alcance de este 70% que les estaba dando al principio, que es el número oficial, de la, de la Secretaría del, del Ministerio de Turismo aquí, y lo ponen justamente en contrapeso con lo que vos mencionaste, Eva, que es la temporada de eh, invierno. Claro. La ocupación fue total acá en la provincia de Mendoza. En invierno, directamente no podías alojarte en un hotel porque estaban todos ocupados. Y, y hablo de la zona centro, hablo del Valle de Uco, que es el que por ahora tiene más ocupación en verano, con un 80%. Hablo también de la zona de Potrerillos eh... ...del sur provincial también, bueno, estaba totalmente eh, colapsada la capacidad hotelera con la gran cantidad de turistas que llegaron... ...para disfrutar de la nieve y de las actividades deportivas en invierno, y están algo preocupados porque no lo pueden equiparar en este verano. Claro está que falta el mes fuerte para la provincia en verano, que es febrero, con la fiesta de, de la vendimia. Pero claro. bueno, eh, también eh, hablan aquí y están quizás pidiendo con un guiño a la nación la recuperación de programas muy importantes como el Previaje. El uh -huh. Previaje fue un éxito rotundo en la provincia de Mendoza. Uh -huh. eh, bueno. En sus 12, en todas sus ediciones, Previaje fue un éxito aquí, hizo que la ocupación fuera total, total del 100%, ni más ni menos, y es por eso que piden que este programa regrese para que tengamos esos números que supimos tener en temporadas anteriores. Bueno, ojalá, ojalá, Bien. bueno, lo que se hablaba era que lo iban a, a, a preparar a partir de mayo, si no me equivoco. Era claro, para la temporada exacto. baja. Exactamente, para mayo. Exacto, uh -huh. exacto, aquí todavía no tienen información oficial, estuvimos consultando, eh, no, no tienen eh, comunicación eh, oficial con, con los tres de, de gobierno nacional, dicho sea de paso, mañana tenemos la visita, ...del presidente de la nación, Alberto Fernández... ...que va a estar aquí en Mendoza... ...en un clima, un poco de tensión... ...no va a ser recibido por el, el, el gobernador de la provincia... ...por Rodolfo Suárez... ...obviamente que pertenecen a, a distintos colores políticos... Uh -huh. ...y en el medio también estaba esta preocupación turística... Eh, ...a propósito del de, relanzamiento, el relanzamiento del previaje... ...pero todavía no tenemos información oficial... ...sobre eh, cómo cómo volverá... ...pero bien eh, aclaran ustedes se habla de, de la temporada baja con un regreso para poder atraer a más personas que viajen por, el, por, por todos los puntos del país. Tal cual. Eh, una consulta más porque tenemos obviamente para preguntarte, eh, ¿qué pasa con el turismo obvio, obvio. De, de aquel eh, vecino de Chile que viene también para Mendoza constantemente? Bueno, eh, nos retroalimentamos uh -huh. con nuestros pares chilenos. Más allá del chiste de que hablamos parecido, ¿viste que nos dicen? Sí, que mendocinos y chilenos hablamos muy parecidos. Bueno, nos retroalimentamos claramente porque eh, en los primeros días de, de enero y últimos días de, del 2022, diría que eh, a partir del 26 de diciembre y hasta el 5 de enero aproximadamente, eh, las filas para cruzar a Chile por eh, el paso de los libertadores eran de siete horas. Uh -huh. eh, bueno, esto hizo que, la, que las aduanas estuvieran casi colapsadas, con la gran cantidad de mendocinos y mendocinas que viajaban hacia Chile, situación que recién fue mejorando cuando abrieron más cabinas eh, de atención al público eh, allá por el 5 de enero, y mismo mismo panorama para el turista chileno que llega aquí a la provincia de, de Mendoza, que uh -huh. eh, es, de hecho, el protagonista. Los... Eh, turistas, o la mayor cantidad de turistas que está recibiendo la provincia para esta época provienen de, de Chile, también mucho turista brasileño, eh, en un menor porcentaje el turista, eh, el turista europeo y por supuesto también de los distintos puntos del país que viajan hacia aquí, pero obviamente que el, el mayor protagonista es el turista chileno por cercanía eh, y ya por conocimiento que bueno tenemos mutuamente, eh, verano a verano el mendocino vacaciona en Chile con puntos centrales que son peñaca eh, la, la Serena, también otro punto para Viña, otro punto para vacacionar allí y el turista chileno que viene a disfrutar de, de la montaña. Hacemos como un intercambio. Nosotros bien. que tenemos montaña todo el tiempo, bueno, nos vamos para el mar y ellos que tienen el mar eh, en presencia todo el año vienen a disfrutar un poquito de la montaña. Leandro, te agradecemos muchísimo toda la información. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y seguimos en contacto, bueno, ante cualquier solicitud que venga desde Tucumán, eh, un placer hablar con ustedes. Gracias Leandro Caliri y a toda Radio Andina, que también están trabajando todos tus compañeros, un gran cariño. Un abrazo muy grande a todos para ti